Todo va bien, todo está funcionando Cuando no funciona, nada de nada Este y sus mentiras acabará con todo Y nos desgobierna que acabaremos en el ludo Acabará con todos a base de mentiras en el mundo nunca hubo tanta desfachatez Abre la boca y ya está mintiendo Cierra la boca y miente hasta durmiendo Nos está dando la puntilla criminal Nos está dejando sin aliento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 y acabaremos en el lodo. Ahora amanecemos con mucho menos, ahora sin reducirlo nos lo reduce todo. Lo que compré ayer, hoy ya cuesta el doble, y el felón siempre aparece mintiendo a lo noble. Los cinturones se cierran a límites increíbles. Mientras tanto se lo pasan ellos a lo grande. El dinero sobra solo para sus caprichos. Los ciudadanos ya no tenemos derecho ni al nicho. Acabará con todos a base de mentiras.